Hola a todos, bienvenidos al canal de educa, les saluda Miguel Recalde, en este video vamos a ver algunas de las opciones disponibles dentro del libro de calificaciones, para ello vamos a irnos hasta este icono que tenemos acá y nos vamos hasta la opción configurar calificaciones, en este, en este apartado vamos a poder observar todas las tareas que nosotros hayamos definido dentro de nuestro curso a partir de ahí entonces nosotros eh, tenemos acceso a otras partes del, del libro de calificaciones no solamente a, a la lista de todas las tareas disponibles sino que a partir de acá nosotros podemos obtener diferentes tipos de información, fíjense que nosotros podemos obtener informes a partir de acá eh, podemos hacer ajustes a las calificaciones, también en este punto uno puede crear escalas cualitativas uno puede también observar los resultados observados en el curso eh, y también en esta parte, una parte muy importante es donde uno puede descargar en una hoja de excel por ejemplo todas las calificaciones eh, vamos a mirar un poco los diferentes tipos de informes que obtenemos acá eh, en este informe de calificador lo que nosotros vamos a obtener en este caso eh, son eh, los diferentes tipos de informes que, eh, obtenemos de cada uno de nuestros participantes del curso en este caso y uno puede ir avanzando dentro de este dentro de este libro de calificaciones y eh, a partir de ahí eh, asignar por ejemplo la, las calificaciones a, a sus alumnos en este caso eh, uno puede hacer la calificación directamente desde acá entonces lo que obtenemos acá es una vista global de todas las tareas eh, que tenemos en el curso junto con eh, la lista de nuestros estudiantes en este caso y a partir de ahí entonces podemos eh, asignar una calificación luego está la vista del, del historial de calificaciones que eh, uno puede ob obtener en este caso eh, un, un historial de, de, de, de todas las calificaciones por ejemplo de todos los ítems de calificación acá uno puede definir una fecha, si sí, una fecha por ejemplo desde el 1 hasta el, el 12 y uno puede realizar en este caso eh, perdón uno tiene que también sele seleccionar el, el, el usuario en particular y a partir de ahí entonces eh, realizar realizar el la calificación en este caso, eh, perdón, la, la búsqueda vamos a suponer que yo quiero en este caso obtener información de cualquiera de los participantes que está ahora en el curso tengo que seleccionar y tengo que finalizar selección de usuarios entonces si yo quiero eh, vi visualizar toda, todo lo relacionado a a esta usuaria en, en particular entonces a partir de ahí yo puedo obtener todo el todo el, el, el historial de de esa usuaria que en este caso es, es la, la doctora rosa ¿okay? entonces a partir de acá yo puedo obtener toda la información eh, de, de ella el lunes 11 ella estuvo trabajando con la tarea a 7 por ejemplo a las 0 horas con 11 minutos, entonces este tipo de información lo puedo obtener desde acá, también puedo obtener desde acá el, el, el informe de, de los resultados, fíjense que eh, en este caso no, no me está mostrando ningún, ningún informe de los resultados genéricos, el informe general también lo, lo puedo obtener desde acá, el informe general yo lo puedo obtener desde de, de, de todos los participantes, fíjense que también puedo obtener por grupos de trabajo por ejemplo el informe del grupo de cirugía de kinesio o puedo seleccionar un usuario en, en específico del curso por ejemplo el, el, cómo está trabajando Miguel Recalde en este caso y acá yo puedo obtener eh, toda, la, toda la información en este caso relacionada a, a Miguel Recalde en, en qué cursos está y, y cómo, cómo está trabajando, eh, acá tengo la, la vista simple eh, en este caso tengo que seleccionar si, si quiero todos los participantes o que lo quiero por grupo nuevamente, eh, puedo seleccionar también una tarea en específica, por ejemplo la de configurar un curso acá puedo, fíjense que ahí ya tengo toda la información de, de los que presentaron esa tarea puedo también en todo momento eh, seleccionar un, un usuario específico ¿sí? y visualizar en este caso el informe de vista simple de ese usuario en, en, en particular, también eh, la última opción que tengo acá es la de ver el informe por usuario en este caso se selecciona el, el, el, el usuario, puedo tener también la información de todos los de todos los eh, grupos fíjense que puedo hacer esto por grupos o también puedo en todo caso definir un, un usuario en específico y mirar toda la información en este caso de, de ese usuario en, en particular entonces fíjense que Miguel prácticamente no trabajó de mi, mi usuario de prueba en este caso pero eh, así obtendría la información en este caso de un alumno en particular dentro de mi curso. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar el, desde el, el libro de calificaciones y en, en el libro de calificaciones, en este caso, obtener todos los informes relacionados a los estudiantes que participaron en el curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.